Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Vos? Obviously, yes. Creo que sí. Y hoy llegamos a la acción número 12 para mejorar tu autoestima. Cortito y al pie te digo, responsabilidad, sí, de tus decisiones, de tus acciones. Punto número 2, porque es un 3 por 1. Júntate con leones nada de, de ovejitas sumisas absolutamente no leones ¿por qué? porque los leones tienen las agallas y las garras como para llevar las cosas adelante y no son cobardes simple la tercera y última es no te detengas un segundo, no repares en la frustración ajena. Porque después la frustración ajena muchas veces termina siendo el hate. ¿sí? Eh, que deriva en haters, ¿no? Eh, la verdad no está bueno conectar con eso. Una de las cosas que te va a suceder es que a medida de que vayas logrando tu autentic autenticidad vas a expresarte como sos, ya no vas a tolerar cosas, ya vas a decir lo que pensás, lo que sentís, lo que te parece, un filtro. Entonces, eh, las personas que estaban acostumbradas a que por ahí nunca decías nada o no decías las cosas abiertamente, o muchas cosas calladas, o a veces eh, nada, recibías eh, tratos que no correspondían, y no decías nada bueno eso cambió entonces oh sorpresa qué pasó <risa> esta nueva versión tuya que seguramente va a brillar más y, y va a ser más armónica y más alegre va a empezar a molestar y muchas veces a quienes ni te lo esperas te vas a caer de... en el suelo nada pero bueno, no te detengas en eso, deja que cada uno maneje sus temas, eh, envíales mucho amor porque los haters y el hate famoso va a aparecer, eh, siempre digo no, es mucho más fácil, como decimos aquí en Argentina, ver la paja en el ojo ajeno que hacerse cargo de sus temas. Pero bueno, no conectes con eso, no permitas que te arruinen ni un minuto de tu vida y envíales amor, Chao, no existen, eh, siempre tenés que tener el objetivo, en lo positivo, en lo que te aporta, no en lo que te resta y, y en lo que te, digamos, en el tipo de vínculo de, que te incluye. De verdad, de corazón, ¿no? Porque tiene que incluirte por H, por B, por lo que sea. Que te incluye porque le nace. Porque, porque está bueno compartir. Porque está bueno que... ¿Quién sos? Estar... Lo que sea. Así que... Otra de las cosas que podríamos sumarle es... No te incluyas donde no te incluyan. No te sirve de nada y tiene que ver todo con, con la misma función, ¿no? Eh, hay un. Hay una acción que a veces es tan graciosa en Instagram, pero que es real. Resulta ser que. <ríe> no te parece ni un like, nada, pero cuando colgás una historia, todo el mundo al segundo está pendiente de lo que colgaste. Moraleja en realidad no te están apoyando pero siempre están viendo lo que estás haciendo así que darles un buen espectáculo demostrarles que se puede y que ellos también pueden brillar y pueden cambiar su historia e ir por lo que quieren eh, independientemente de la vida que tengan de los años que tengan de lo que sea, ellos también pueden hacerlo el tema es que Nada eligen esas formas que la verdad no las comparto y a veces pueden hacer mucho daño en fin nada, enviarles luz y punto pero eh, hacer un corte abrupto y no permitas que, conectar con, con, eso, eh, con ese tipo de gente porque no no lo va a entender nunca y, y no trae cosas buenas quien está intentando enviarte su hate all the time, eh, o estar pendiente mucho de lo que haces, porque quien está pendiente de lo que hace el otro es porque no se está haciendo cargo de sus cosas, de su vida misma. Así que nada, no quiero irme a la seriedad con esto, pero es algo que te tengo que decir, porque vas a ver que estas cosas suceden en el camino de los sueños, de los proyectos, de, de las decisiones del corazón, y, y no son de películas de Hollywood son reales son 100% reales entonces te lo digo para que no te sorprendas y, y te mortifiques o, o te sientas muy triste o dolido, dolida luego porque estas cosas suceden pero tenés que seguir y que nada interrumpa el camino de tus sueños de tus proyectos, de tu persona porque nada más que vos sabés lo que te costó, lo que te cuesta y, y todo lo que has tenido que arriesgarte o te vas a arriesgar para llegar a los objetivos con todo el amor y la pasión del alma así que, beso enorme, no te quiero mucho, no la aflojes, vos podés 100% te dejo en la cajita de, de información el contacto de mi web eh, donde están mis blogs, las redes sociales, estamos en contacto y si le das clic a la campanita, ya sabes que te va a llegar la notificación cuando suba un nuevo video. Que por cierto los voy a subir, olvídate. Ya empecé. Ahí vamos. Beso enorme, te quiero mucho recordar que los sueños los haces realidad. Haciendo las cosas. Simplemente y creyendo en vos.